Decía Galeano que somos lo que hacemos, pero que sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y si yo tuviera que contar así qué es lo que hago y qué es lo que hago para cambiar lo que soy, eh, pues así, muy rápidamente, en lo personal, pues soy el quinto hijo de una familia numerosa, eh, casado con dos crías maravillosas ya mayores, y que, bueno, y que desde siempre, desde pequeño, pues tenía interés por las cosas sociales, por, por la ecología, por el pacifismo... Eh, pero que siempre había vivido todas estas cosas de manera un poco periférica, sin, sin estar muy metido en el meollo. Y que bueno, que decidió también estudiar trabajo social, pues porque pensaba que era una manera de ayudar un poco a la gente y demás, ¿no? Y bueno, y ahí estuve hasta que llegó la crisis de 2008. En los servicios sociales aquello fue terrible, fue... Uf, alucinante, y entonces me acuerdo con otra gente, empezamos a pensar qué hacíamos, porque no nos quedaban más que dos alternativas, ¿no? o, o ser una especie de trinchera en la que la persona que venía a los servicios sociales era el enemigo del que tenías que defenderte, o tenías que intentar generar alianzas con la gente para politizar lo que estaba pasando. ¿no? Todo eso nos llevó a empezar a movilizarnos, y, y en esas llegó el 15M, que puso todo patas abajo, que nos, que nos metió un chute de energía y de ver que era posible cambiar cosas, y nos empezamos a implicar cada vez más, plataformas, movimientos, y de ahí, bueno, pues una cosa lleva a la otra. Y bueno, un día me enteré que había una gente organizándose para montar una cosa que llamaban Ganemos Zaragoza, y aterrizamos por ahí, y aquí estamos. <risa> Bien. Lo primero de todo es que yo no me presento al ayuntamiento, sino que se presenta mucha gente. Yo soy solamente el cuerpo, eh, la cara, una de las caras que, que, que ponemos en este proyecto colectivo. ¿no? No, no creo que yo sea especialmente bueno ni especialmente mejor que cualquiera de las personas que están detrás, cuidando, trabajando, apoyando, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que, que después de estos ocho años metido en el proyecto muy a tope, de cuatro años en, en el Gobierno, en el área de derechos sociales, otros cuatro coordinando grupo municipal en la oposición, y en un momento en el que además eh, estaban cambiando, o sea, nuestros concejales eh, por código ético no podían repetir, pues era necesario que gente diéramos un paso al frente. Parecía un poco un paso natural, que, que, bueno, que este, dentro de este proceso colectivo se me animó a que, a que tomara y que decidí hacerlo. ¿Y qué me gustaría cambiar? Mm, pues va, siempre pienso que, que además, mi, lo que me gustaría es no abrir la institución a la ciudadanía, abrir la institución a la, a la ciudadanía, perdón, e intentar eh, ampliar los límites de lo posible, que, que, que podamos transformar cosas. Y para eso siempre he creído que no estamos ahí para representar a nadie ni para gestionar, sino que lo que tenemos que hacer, sobre todo, es ser un instrumento, un, un altavoz, un canal para los movimientos y la ciudadanía, ¿no? y en la medida de lo posible también estar muy atentos para intentar contener todos los desmanes para denunciar todo aquello que no funciona, todos los chanchullos, etc. Etcétera, etcétera. Hay una frase que me gusta mucho que dice que, que una ciudad pensada para los niños o para las personas mayores es una ciudad pensada para todos. ¿no? Y yo creo un poco, sueño un poco en esa ciudad, ¿no? una ciudad en la que la persona sea la medida de todas las cosas, que la vida esté puesta en el centro, una ciudad que entienda que, que, que todos somos de alguna manera vulnerables y que entonces necesitamos cuidarnos, que entienda que todos dependemos unos de otros, que, que es necesario eh, tener conciencia de que, de que somos también ecodependientes, es decir, que, que no podemos vivir más allá de los límites del planeta. Eh, y esto queda muy bonito en que se concreta, pues, pues en muchas cosas, ¿no? Uf, es también otro tema. Eh, se concreta... En, en una ciudad que desde el urbanismo, o sea, que entienda ya que el urbanismo es la primera política social que se puede hacer, que hay que trabajar en ciudades cercanas, en que lo primero sea el vecino, eh, que las plazas eh, sean el espacios de encuentro, espacios de reunión y no eh, lugares para el negocio privado, eh, una, una ciudad... Mmm, cohesionada, que los comercios eh, proporcionen eh, no solamente productos, sino que proporcionen redes y tejido, una ciudad eh, diversa, en la que quepa todas las personas porque todos cabemos, una ciudad eh, en la que la barrera con la naturaleza sea roto, que no haya una diferencia entre la naturaleza y lo urbano, sino que esté todo eh, cercano y en ese sentido se proteja a los animales, se proteja a los árboles, <risa> etcétera, etcétera. Eh, una ciudad en la que no exista la pobreza, me parece fundamental, una, pobreza, una ciudad en la que todo el mundo tenga sus necesidades vitales cubiertas, en la que la vivienda sea un derecho y tengamos un, public, un parque público de, de alquiler tremendo en el que nada todo el mundo pueda estar. ¿Qué más? Una ciudad creativa, en la que la cultura sea local, una ciudad eh, sustentable, que sea capaz de generar su propia energía y que sea capaz de, de en la medida de lo posible, cubrir sus necesidades de alimentación, de cercanía. Uf, eh, podría seguir horas y horas... <risa> A ver, ¿cómo está Zaragoza? Pues lamentablemente hace pocos días acabamos de tener un claro ejemplo de cómo está Zaragoza, ¿no? Hemos visto como un proyecto comunitario, inclusivo, diverso, participativo, ha sido cerrado, sin ninguna, sin ninguna eh, razón más allá de la puramente ideológica, eh, desdeñando cualquier proceso de escucha, cualquier búsqueda de solución, desdeñándolo a las personas que allí estaban trabajando y lo que se estaba haciendo. Y esa es un poco la ciudad que nos hemos encontrado, ¿no? o que nos estamos encontrando. Mm, yo tengo la sensación de que se ha dejado de hablar de muchas cosas que se hablaba en la legislatura pasada y que para mí eran fundamentales, que no se habla de derechos sociales, no se habla de cuidados, no se habla de ser una ciudad de refugio, no se habla de comunidad. Y en cambio, oímos hablar eh, todo el rato de, de de iniciativa público-privada, de escuela privada concertada, de hospitales privados, de estagnalización, de macroeventos, y que todo eso nos está llevando a una ciudad, una ciudad de hace 20, 30 años, que estamos retrocediendo en el tiempo, que es una ciudad paralizada, eh, en el que se concibe todo como un negocio privado, un algo que se puede vender, en la que, y que no tiene un proyecto, sino medidas cosméticas, y en la que incluso el poco proyecto que hay, que es Romareda y el Mundial 2030 y tal, al final son más de lo mismo, son nuevos pelotazos para que unos pocos se enriquezcan a costa de lo de todos. ¿no? Eso es lo que creo que nos, que nos encontramos. ¿Y, y cómo me gustaría que ver la ciudad dentro de cuatro años? Fundamentalmente me gustaría ver una ciudad en la que la ciudadanía haya recuperado las riendas de lo que pasa. Una ciudadanía activa, eh, eh, empoderada, eh, crítica, que haya retomado lo que pasa en su ciudad y que no sea una mera espectadora. ¿no? Y, y me gustaría también una, una ciudad en la que realmente haga una apuesta potente eh, por afrontar la crisis climática por tener unas políticas de servicios sociales y de redistribución de la riqueza muy potentes y en la que bueno, todo eso se base en unos servicios públicos eh, que garanticen el acceso de todos y todas.